Continúas viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas Inicialmente es comedia Pero también tiene mucha aventura Fantasía eh, Tiene un poco de cómic eh, Es para Y es para todo público Para toda la familia Así que se van a divertir. Y precisamente veíamos que así caminaba el equipo de producción te Ocupa Banzai y precisamente con esta persona que usted veía justo dando sus declaraciones vamos a conversar porque hoy tenemos en latidos a Adán Sarabia, director, productor, es decir, un especialista del cine. Muchísimas gracias Adán Diana, por acompañarnos esta noche en latidos. No, a ti, gracias. Antes de hablar de esta premiación que ya veníamos eh, hablando en latidos hace un, solo un ratito, quisiera saberte de tu formación Adán, cómo llegas a los caminos del cine, de la producción, de la creación audiovisual. Eh, bueno, sido un punto de giro en mi vida, como diríamos, ¿no? eh, de rebote, pero llegué a la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales de La Paz, eh, formado parte de la primera generación prácticamente, eh, y es ahí donde comienzo, y bueno, lo interesante de la escuela es que eh, el contacto con, con los que ya estaban produciendo, eh, te genera la escuela, ¿no? entonces rápidamente conseguí un trabajo en una productora de, de cómo se comienza, ¿no? Chofer, te decían asistente de producción, pero eras el chofer o el, o el trae ¿no? Y, y es ahí donde comienzo y hago mi tesis, que es licorcito de coca, y ahí comienza todo. Ya, Adam, también durante tu carrera, tu desarrollo como realizador, también te has encargado de crear colectivos donde se potencie también la creación audiovisual. Claro, es un poco de prueba y error, ¿no? Eh, inicialmente lo que podíamos aspirar era crear una productora, y ese era el show, pero después te das cuenta que eh, también esos formatos de formales los tienes que adaptar a tu medio y eso es lo que hemos hecho, porque obviamente tú sabes que en nuestro país no hay fondos de fomento si aparecen algunos, hay tanta demanda que colapsan, ¿no? entonces no nos alcanzan y no era mi estilo esperar tanto, ¿no? bien por lo que los, lo hacen y lo hacen muy bien ¿no? pero no era mi estilo, entonces lo que hemos creado es porque tú sabes que si no ves no compras ¿no? entonces darle un carácter más de producto sin que per, pierda esencia la obra obviamente y nos hemos agrupado con diferentes productoras, eh, centros culturales, colectivos y hemos creado una comunidad donde cuando aparece un proyecto lo potenciamos ¿no? y prácticamente es autofinanciamiento, eh, obviamente eh, aparece gente que apuesta por esto y bueno, el, el resultado son estas dos primeras obras. Primero ocupa Bansai y después está la cueva de cuentacuentos que ya está también eh, dando sus primeros pasos. Me hablas desde la perspectiva de un productor. ¿Tu formación es como productor al parecer? por como me explicas? Eh, eh, eh, en realidad mi especialidad es director, pero en el o ese sea, camino al andar, ¿no? O sea, te, tenía que volverme productor porque es parte de él y al final sí, lo he disfrutado, lo disfruto más ahora, ¿no? Eh, pero so, somos un equipo, no solo soy yo. Eh, eh, digamos que hay primero un equipo creativo donde llegan lo, los proyectos y se hace una lluvia de ideas y ya se ve por dónde tiene que empezar a trabajar, si por producción o por guión, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo llega o Ocupa Banzai a tus manos? ¿Cómo, ¿Cómo llega el proyecto? Sí, es, es, es muy linda historia, pero lo voy a resumir para no aburrir. Te cuento que, bueno, eh, estábamos un poquito estancados, ¿no? Yo había salido de producir recientemente una, una, una serie, Bolivia Extrema, seis temporadas, pero eh, yo me retiré, el equipo siguió eh, porque estaba yo inquieto de hacer algo nuevo y yo estaba buscando hacer una serie y me encuentro en un café, una, encuentro fortuito con, el, con mi guionista que no nos teníamos que ver ese día, con otro amigo y nos platica de estos eventos de, de anime y de cosplay y de la cultura asiática que tanto ha pegado, entonces no sabía nada, entonces he ido a un evento y vi la, eh, el movimiento que había y también eh, bueno, eh, un evento increíble, así, ¿no? Una producción, así, de wow, esto aquí. Y empezamos a escribir y así nace, ¿no? Pero un poquito de todo, ¿no? Porque en la historia es un poquito la historia de, uh, hay un poco de mí, de, de todos los per, de personajes y ahí. Y entre ellos nace también justamente, ahorita estamos viendo a Ichi, que es el reflejo de un alumno, porque después pasé a ser docente de la escuela de cine. Y ahí me encontré con Mario, que lo vemos ahí, que prácticamente ese chico es así y se viste ese estilo steampunk retrofuturista con botas, muy extravagante, ¿no? con cuero, con corbata y entonces un tiempo que estábamos a solas le digo disculpa que te pregunte de qué se trata esto y me cuenta pues de, de su vida, un freak como se dice. ¿no? Entonces adapto el personaje, construyo otros y mezclo actores naturales con profesionales. Bien, ¿y, genial. ¿Y el resultado? ¿Convencido? ¿Satisfecho? ¿Cómo? Sí, satisfecho. Bueno, una primera temporada, 12 capítulos, eh, un proceso de dos años, obviamente, porque eh, lo que se ha hecho esto es muy paralelamente a lo que se producía Focus Group, ¿no? Que muy poco se hace aquí. Tú sabes que en la industria un, un, un piloto lo, lo haces, que 5 o 6 veces hasta pescar la receta. Ah, en nuestro medio no nos podemos dar ese lujo, hemos hecho 6 capítulos, ¿no? Pero entre eso... Cuando ya teníamos eh, el, el, el punto de, de difusión, eh, ya se remasterizó, se hizo la temporada completa y ya se, comp se ha complementado. Durante la pandemia también se seguían corrigiendo cosas hasta ahora. Y Mira, ¿Dónde, se, ¿Dónde se puede ver el, la teleserie? En, ¿no? en F10 inicialmente, pero eh, ahora estamos obviamente, vamos a estrenar por YouTube eh, en unas semanas de manera promocional y vamos a estar en otras plataformas también digitales. Hay una plataforma muy interesante que se llama Rec, que se va a lanzar este año, eh, que es como un Netflix boliviano y eh, vamos a estar ahí. Buenísimo. Adam, recientemente, hace unas jornadas, unas horas pudiéramos decir, eh, tuviste el premio a la mejor dirección de, sí. de la serie en el festival Diablo de Oro. ¿Cómo se siente ya cosechar logros, no? Luego de tanto trabajo. Bueno, es un, es un gran halago, es un gran incentivo. Se siente bonito ese rato, se siente muy lindo, ¿no? Y después es el efecto ceniciento, se apaga la luz, pero hay que seguir. Pero de todas maneras hay que agradecer. Por, hay pocos eventos de esos, ¿no? Y, y significa mucho para nosotros porque... Incluso para mí es un, así una gran sorpresa encontrarme contada con tantas obras bolivianas porque en los festivales bolivianos curiosamente predominan las obras internacionales, pocas bolivianas. Y ahora estamos he leído como 18 títulos. Sí. ¿no? En mucha una lista que quiero verla. Otras que ya las he visto, grandes obras. Hay un montón. Entonces, un intercambio, un ida y de vuelta, de. el público se entera. Te, y, y miren, gracias al festival estoy aquí contigo. Ay, gracias, Adam. Adam, ¿qué importancia tú crees que tenga un certamen como el festival? Que como tú dices, también aúna la producción nacional y la visibiliza en algún punto. ¿Qué importancia crees que tengan eventos como este? ¿Habrá que potenciarlos más? Claro, porque no te olvides que eh, después de, de lo que se ha vivido, una pandemia y todo eso, el derrotismo no es, no, no es algo que la gente lo quiera tener. Entonces si seguimos con un discurso, bueno, que el cine boliviano apenas y no puede, pero esto te dice que el cine boliviano es exitoso, que lo está logrando, que entretiene. Entonces es un vínculo con, el, con, con la gente. No te olvides que tenemos que volver a enamorar al público a que vean obras bolivianas y ya está, ya está. Y en el mundo también, ¿no? Te has de bien enterar, los bolivianos sí. estamos ganando por todo lado premios, solo porque nos han dado una oportunidad, ¿no? En, en, en este caso, en, en obras de, de sala, de cine, pero el cine también es una serie, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece muy importante, es importante. Está bien, Ada, entonces nosotros desde Latidos, yo personalmente te felicito, ya tengo que ver... Ya la teleserie ya, me has por, enganchado de por una. Por favor, te vas a divertir. Y tengo que verla, entonces te felicito por este reconocimiento. Estoy segura que también van a tener muchos otros halagos a lo largo de, del transcurso y el recorrido que va a tener la serie. Y entonces, ¿no? te hacemos la invitación para que cuando tengas algún otro proyecto nos llames, nos comuniques y volvemos a conversar entonces de cómo va Dan Sarabia y todo su equipo de producción, ¿sí? Diane, gracias. Te agradezco un montón y... Los invito a ver Ocupo Banzai, no te la pierdas. Y la Cueva de Cuentacuentos también, ahí atentos, por favor. De, de eso vamos a hablar en, en otro momento, que la ya próxima, te invitaremos. Claro que sí, ¿sí? sí. Muchísimas gracias, sí. Adam, no a por acompañarnos. Gracias. Y usted no se despegue de las pantallas de Aviayala TV, porque nosotros al regreso estaremos con más detalles del acontecer cultural de Bolivia, el continente y el mundo. Precisamente de música vamos a estar hablando y una presentación impresionante de Cosa Mostra que hubo en Cochabamba hace solo unas jornadas. Usted no se despegue de las pantallas. Ya volvemos. ¿Será que Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas.